Hola a todos, ¿cómo están? Hoy va a ser un día muy especial porque una amiga se va a presentar arriba de este escenario, que ella está muy muy contenta, yo también estoy muy contento y nada, seguro la va a pasar muy bien. Estoy presentando mi tema, ya no hay que nos pare. Creo que estamos muy, pero muy, muy, muy bien. Me acabo de subir el escenario, estoy toda producida. Ahora vamos a hacer el primer zapato. Por favor, necesito mostrar lo que me acaba de suceder. Y es que se me acaba de romper el taco de mis zapato y estoy en media así. Bueno, a esto pasa muchas veces. Decir que es. Eh, grabación y televisión que se sí, disimulan todas estas cosas, estos parcances que suceden. Eh, la estamos pasando bárbaro, la canción es una bomba y va a quedar espectacular, así que espero que se estén divirtiendo. nos pare. Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado Muchas gracias a toda mi familia Disney Por siempre recibirme y tratarme como una reina Los quiero con, con todo mi corazón Son muy importantes para mí y, y siempre me acuerdo de ustedes Cada día que pasa Así que muchísimas gracias Fue muy lindo reencontrarme con todos Les mando un beso gigante y espero que les guste que nos pare ¡Suscríbete so al